Hola, ¿qué tal Karina? ¿Cómo estás? Bueno, gusto otra vez saber de, este, de tu proyecto. Al parecer, este, me ha tocado darle seguimiento a lo largo de, de tu trayectoria, eh, lo cual veo que va avanzando y eso me, me, me da mucho gusto. Eh, yo uh, tengo algunas observaciones que hacer a tu trabajo. Eh, esto convías a, a, a poder lograr los objetivos. Yo creo que algo que tendríamos que comenzar es a delimitar. Esto es... Eh, dentro del, del, del ejercicio que hiciste... Contemplas eh, eh, bueno, la realización tanto del diagnóstico... Como de, de la implementación y evaluación de la estrategia. Yo te recomendaría... Para que no se alargue tanto el tiempo... Eh, que lo determine solamente... Eh, para fines de la tesis Solamente en la propuesta del modelo Esto es que Aunque lo vais a hacer en la, este, Más adelante Pero que lo delimites Solamente a la parte de este, de, del modelo Para que puedas titularte en tiempo y forma Si no vamos a tener que esperar todavía un tiempo más Entonces eh, la propuesta es que solamente sea en la parte de, del modelo y sin necesidad de, de implementarlo solamente para titulación, ya aunque más adelante lo lleves eh, en ese sentido, mi recomendación es sobre cómo podría ser la organización del documento, de la tesis uno sería la introducción donde expliques eh, eh, cuál es el problema encontrado cuál, qué, qué es lo que da origen al documento que fundamentes por qué es un problema ese el que estás dedicándole y qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Que esa es la tesis principal, en este caso la propuesta. Eh, y, y, la, y decir, bueno, ¿en ¿qué consiste la propuesta? Eh, en términos generales, caracterizarlo un poco la introducción y después eh, la descripción de cada uno de los, del capítulo A. Le vendría un capítulo 1 que es el conceptual, que podríamos llamarle algo así como mecenazgos y espacios culturales, supone un nombre más más bonito, que tenga a su vez dentro de ese capítulo 1, tres apartados tal vez uno que tenga que ver con espacios culturales ¿no? que diga qué son los espacios culturales, para qué sirven qué tipos de espacios culturales hay, en términos generales para que de ahí caiga a los museos, un segundo apartado en ese capítulo 1 tendría que ser sobre el mecenazgo en la cultura que es el mecenazgo en la cultura un poco de, de la reseña una breve reseña histórica de, de qué es el mecenazgo, cómo se ha venido dando eh, a través de la historia hasta caer en el capítulo 3 que sería esta cuestión de la filantropía ¿no? que es al final de cuentas una, eh, toda la caracterización de este mecenazgo bajo la vertiente actual cómo se, cómo se da actualmente Después vendría un capítulo 2, tal vez, donde hable sobre el Munal, ¿no? Y esto es una, pre, una breve reseña histórica del Munal, una descripción de sus características, de sus colecciones, de esa parte que tú ya tienes, una descripción del patronato, cómo está conformado, cuáles son sus este, funciones, todo esto, si te fijas, todo esto ya lo tienes, nada más organizado. Y una última parte dentro del capítulo 2, donde haga la fundamentación financiera de, de, de, de, del Munal esto es, digo, digo de, de la necesidad de la donación mostrando si te es posible eh, números sobre cuáles son los ingresos que tiene los gastos que, que se va teniendo y, y ahí la necesidad de contar con más recursos entonces eh, eso daría al lector decir bueno, es que tiene tan, los, y tantos ingresos de, tanto, de, de tales fuentes tiene ese tipo de ingresos y tiene estas necesidades para hacer ese tipo de proyectos Después vendría un capítulo 3, donde venga el diagnóstico, ese sí habría que hacerlo, eh, donde muestres todo este estudio del diagnóstico de los donantes que, que ya has estado comentando y que creo que ya tienes también trabajado. Y aquí vendría el capítulo 4, que es la propuesta de la estrategia de recaudación propuestas si te fijas, no es que lo implemente sino es decir, bueno, a partir de estas necesidades, de este marco y de este diagnóstico que hice, yo propongo este modelo de, de donación, donde venga ya los objetivos, las metas, los destinatarios, la metodología a realizar, los tiempos a realizar, este los recursos que se requieren, eh, todo esto ya lo tienes, o sea, nomás lo vas a poner en ese capítulo. De, y en la parte de recursos, eh, habría que poner también eh, los costos que implica, pero completos y, y, de, y, y quién los pone. Porque, por ejemplo, pones ahí en el documento, ¿no? Va a ser una silla, una mesa y costo cero, ¿no? Tiene un costo, nomás que alguien los pone. ¿Quién lo pone? Pues el monal. Es el recurso que está poniendo el monal, ¿no? Entonces, aunque sea un voluntariado o que sea infraestructura que ya la tienen, hay que cotizarla. ¿No? Para de tal manera que a lo mejor el proyecto No va a salir en 48 mil pesos A lo mejor el proyecto va a salir en 100 mil pesos ¿Por qué? Porque es un recurso que ya, que ya está ahí Pero que lo asigna el, el, el MUNAR O los, los voluntariados De tal manera que tú digas El proyecto cuesta 100 mil pesos De los cuales 52 mil pesos Ya están invertidos en estos, en estos este, en esos recursos Y falta por conseguir esto ¿Por qué? Porque son recursos al final de cuentas que se tienen y por supuesto la estrategia de evaluación Cómo vas a evaluar esta propuesta Y un capítulo 5 donde diga las conclusiones Si te fijas ya lo tienes Ya tienes tu tesis Porque en realidad el gran problema era Que lo llevaras a cabo la estrategia eh, eh, Documentarla y evaluarla Sin embargo Mi propuesta es para facilitar Tu proceso de titulación Dejémoslo solamente en la propuesta de la Del modelo aunque más adelante lo implementes. De esa manera este, ya tienes información. Ya lo has venido trabajando a través de toda tu trayectoria, Entonces ya lo tienes. Es nomás de que lo hagas. De que lo conjuntes. Eh, creo que gran parte de la información ya la tienes. Es nomás de organizarla de esa manera. Para el, para el coloquio mi propuesta es que desarrolles la introducción. Eh, cuando menos dos capítulos elige cuál de estos este, cuatro capítulos porque las conclusiones pueden no suceder hasta el final y los demás esbozados de qué trata si puedes avanzar más mejor porque de esa manera pues ya tienes avanzada la, la tesis y vámonos a lo que sigue de, de asignación de, de directores este, la próxima semana creo este, se van a dar ya las, eh, esas, esas evaluaciones Así que esperemos ver cómo, cómo te va en esa parte. De todos modos, vamos avanzando en ese trabajo. Así que, bueno, adelante. Yo creo que así está más, más fácil, ¿no? más, más, más acotado. Y este y bueno, yo creo que ya tienes la gran mayoría nada más de, de echarle las ganas. Por mi parte es todo y muchas gracias.